...en el día de hoy que es viernes, viernes 23 de agosto del año 2019. Como cada viernes, pues nosotros tenemos la presencia de Marilisa García, quien es la encargada de ponernos al día a ustedes y a nosotros de lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo en, ese, en este segmento de Farándula nivel. Asumo que Marilisa tiene muchas cosas interesantes, que compartir con todos ustedes sobre todo verdad claro es un asunto de ella la que va a entrar en detalle con esa con, con ese tema y es eh, bueno el único eh, la única actividad el único premio que tenemos nosotros en toda esta región del nordeste y por qué no eh, podríamos también extendernos un poquito más y es el SF de Magazine Award Ay. así es, lo dije bien verdad eh, Hemos ido creciendo en, en el inglés, ¿sí, quién? Sí, se Entonces, nota. en algunos minutos estará con nosotros ya Marisa García hablando de ese y otros temas, porque hay muchos temas, sobre todo en la farándula, en el arte, en este momento, producto de todas estas situaciones que se han estado dando en los últimos tiempos, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, sino en todo el país. Así que, cuando estemos listos, eh, señor eh, Eduardo, allá pues nos hace una ceñita e inmediatamente por pues nosotros, ya Marilisa, a punto de compartir este importante segmento con nosotros. Mientras tanto decirle que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pues para el día de hoy viernes, eh, pronostica que eh, estará lloviendo en el país. Estarán cayendo algunos aguaceros y yo creo que, Producto de, de esta ola de calor ese que, es que ha estado haciendo en los últimos días es algo interesante que siga lloviendo para refrescar eh, la temperatura en nuestro país que ha sido impactado por un calor eh, sofocante en los últimos tiempos. Así que en el día de hoy pues dice un amén que estará cayendo eh, fuertes aguaceros. En otro orden, antes de pasar a nuestra compañera Marlisa García, eh, tú sabes que los implicados en el caso de Odebrecht, pues impusieron, tener la intención de que ciertamente no pudieran ir a juicio de fondo, ¿verdad? Pero esta, esta, este procedimiento que ellos interpusieron pues fue rechazado por parte de la Suprema Corte de Justicia Lo que es inminente Que ya en los Ya va a ser el, el próximo mes Pues se inicia este proceso Donde están involucrados unos seis eh, Ex funcionarios Y algunos legisladores En este caso de Odebrecht Así que eh, esa es eh, la situación eh, En el caso de Odebrecht En este momento Así que habrá juicio Para para estos seis que son los que quedan, ¿verdad? Dentro de este escándalo de Brez, porque estaba, ¿cómo se llama ese que? De, de, de, de, de Nagua, senador, el senador? El, Vázquez, Vázquez, tú, Vázquez. Pero este fue ya eh, dejado fuera de este expediente que ha estremecido eh, no solamente la República Dominicana, sino toda el área de Centroamérica, este caso y Sudamérica. de Brasil, sí, estaba casos donde que, hay, que han habido eh, presidente eh, acta suicidado y presidente investigado y muchos, algunos detenidos vicepresidente funcionario de todos los niveles han caído en, en Centroamérica no, en todos países... correctamente, excepto aquí, que los que tenemos eh, directamente implicados y sometidos son esos seis ¿verdad? Pero todavía no... Pero no, hay... no te preocupes, que ya la está investigando. Ok. O sea que... Eh, esa acción que se produjo el pasado lunes fue el, el sí. martes. Esos, sí. esos 50... óyeme ¿cómo le llamó nuestro compañero Ramón Antigua? Él no le llama allanamiento, sino allantamiento. <risa> le llamó Ramón <risa> Antigua. Sí. Eh, los allantamientos que hizo eh, Jean Alain, porque eso, ese allantamiento lo que produjo fue eh, bueno, eso se, eso se hizo antes de avisarle de que eso se iba a hacer y eso fue lo que trajo como consecuencia que en el día de hoy César, el abusador, el principal implicado verdad y, y, y cabeza de esta red de narcotraficantes a juzgar por lo que dicen las autoridades, pues en el día de hoy todavía no se sepa el paradero y dónde está. Mas, sin embargo, hoy sale, refleja la prensa que eh, ya está todo listo, dice el procurador, para extraditar a César el abusador, pero sin César. Está todo listo ¿Eh? menos César. Todo está listo menos eh, el, el, el al que deben enviar. ¿Eh? Ya está el el, el, el espacio, eh, el asiento, verdad, en el avión y todo el proceso legal para extraditarlo. ...pero dónde está César? Y Pito, otra... eh, tú, no sé, tú comentaste aquí que una de las personas implicadas en ese en esa banda, en, esa, en ese expediente vivía aquí en San Francisco de Macorís, tenía un apartamento en un residencial aquí. Sí, que aquí mi fue a buscaron y a buscarlo, eh. sí. Y ¿Toco? me dicen que era una persona o sea, que ni llamaba la atención ni nada. Sí, porque es eh, que también, eh, Ezequiel, yo entiendo que a ese nivel son sumamente inteligentes, porque el señor... Bajo perfil. Sí, sí, el señor que manejaba la contabilidad, que era el encargado de, de que esos recursos eh, fuesen distribuidos de una manera que de ocultarlo lo más eh, verdad eh, que todo pasara desapercibido, también dicen que ese señor pues, vivía una, era muy muy discret, una vida muy discreta, se, se, lo que decían de él era un profesional de, de éxito verdad, eh, porque claro manejando eh, negocios como eso, pues es lógico que tú prospere <risa> pero lo que sea, quiero decir por el perfil que él tenía y lo que se ha dicho, que era una gente con un perfil bajo y que se, se tildaba de que era un profesional de éxito, pero o sea cuando tú haces los comentarios del, del señor de aquí, o es sea, sí. una gente tranquila, bajo perfil, que tú no te puedes imaginar que tú, tú estás al lado de uno de los principales capos del narcotráfico en toda esta zona increíble o sea, Bien, vamos entonces a pasar. ¿Vamos a la pausa para entrar con Marlisa o pasamos directo? Bueno, dice Marli que pasamos directo, directo así y que. En vivo. Así es, ya está lista nuestra compañera con el segmento de Farándula a otro nivel, como encargada de ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. Marlisa García, adelante. mínimo van a dejar sola esta mañana, porque vamos a seguir hablando de este caballero que ha dado mucha noticia, no solamente a la Policía Nacional, sino también a nosotros a las personas que hacemos farándula, porque nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con muchos de esos artistas que eran patrocinados por este señor? O sea, estamos viendo que hay fotos que lamentablemente no se pudieron borrar, pero vimos a un alfa, a un moza la para a un arcángel, a un farruco, a un omega, compartir con este señor, a un mismo David Ortiz. Quizás un ejemplo, yo puedo decir, quizás no, no tenga ningún parentesco y pueda ser un fanático más, que le pida una fotografía, pero en el caso del Alfa, que compartía mucho con este señor, yo dudo mucho que no supiera lo que se estaba dedicando este caballero. Entonces yo considero que hay algunos artistas que deberían de investigarlo que estaban envueltos cercano cercanos a este individuo. Eh, también vimos fotos con Dari Yankee, pero la foto de Dari Yankee se nota que este caballero estaba en un concierto y le pidió una fotografía, porque esas fotos como que uno, uno puede percibir cuando hay una amistad o no. Vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que el mundo de las discotecas en Santo Domingo eh, cerró totalmente. Eh, estos artistas están ya eh, viendo y buscando dónde presentarse porque... Señores, lo quiere el Alfa, eh, Omega, eh, muchísimas personas del mundo. O de sea, Marlisa, que van a... A, van a volver los eh, conciertos populares, ¿verdad? Para sí, poder tener espacio. Para la Estamos hablando que fueron más de 10 discotecas, donde cada noche... Eh, un ejemplo vamos a suponer el mismo alfa se presentaba en siete ocho de ellas en la semana a atención los que por, al, por esta razón tuvieron que salir del negocio de contratar artistas y hacer eventos como este esta es una oportunidad hacerlo. Pueden volver. Regrese. mira marilisa eh, una persona que estaba en Latin Music en la, en, allá en el Este en el fin de semana me dijo que estaba en un concierto y que casualmente viernes o sábado esta semana o sea eso no uh -huh. está ni siquiera una, hoy hace una semana quizás eh, uno de los artistas, los principales artistas le mandó su saludo en, en vivo el señor, el señor eh, es? César, César. El señor, no, no no me dijeron el nombre porque la persona que me lo dijo ah, no no no ¿Cómo? pero le mandó aquí gracias a mi hermano fulano de sí. tal que está aquí en el público y Entonces, le mandó su saludo eh, es como que yo siento como que este, este tema con este caballero es como, parece una película, una novela. O sea, yo me voy como para la reina del sur, que, que es admirada y querida, pero al final... Lo que yo quisiera saber, ¿por qué el, mo, el, el, el apodo del abusador? No, yo lo que yo me pregunto es... la canción ¿eh? que hay en reggaetón, hay una canción que dice, el abusador. Ah, ya, yeah, ah, por, por eso... O sea, no sabes que yo, yo me pregunto también si su subalternos, cuando lo llamaba, le decían, dígame señor abusador, ¿en qué puedo ayudarle? <risas> Bueno, acabando de tema, eh, ustedes saben que recientemente ya tenemos nueva reina para el Miss República Dominicana, la joven que representó a Punta Cana. Ha dado mucho de qué hablar porque tiene, tiene una belleza muy dominicana, es una belleza diferente a lo que se está acostumbrado a ver de reinas. Aquí la estamos viendo. Tengo otra fotografía de ella que es cuando fue coronada, que está totalmente diferente. Ella se llama Clau Bills, algo así, porque hasta el nombre es como medio extraño. ¿Por qué ha dado tema? Cuando la gran favorita era la romana, por su físico, una morena también de ojos claros, eh, muy bonita, también con la belleza típica dominicana, pero un poquito más delicada. Y el tema está, no queremos aquí ser eh, como lo han hecho en otras páginas que la han atacado, le han dicho fea, le han dicho esto, le han dicho lo otro. Lo que sucede es que al final del día... Dicen ah que ya el, Miss el Miss universo ha cambiado, que no se busca el físico. Al final del día, señores, es un concurso de belleza. Es un concurso donde gana la más bonita, no la más inteligente. Y ha quedado demostrado cuando ganó Miss Colombia, que no fue la mejor respuesta, pero sí fue la más bella. Entonces, yo, yo, ¿qué yo entiendo? Que esta joven todavía eh, hay que prepararla, tanto físicamente como también eh, en el manejo, en todo lo que tiene que ver con su inteligencia, hay que todavía trabajarle más y también trabajarle mucho más lo que es la imagen. Pasemos a la siguiente foto, por favor, de esta joven. Esta fue la manera, eh, no, la otra foto que tenemos al inicio. Esta fue la manera en que la joven salió a hacer su media tours. O sea, estamos viendo que ella todavía tiene los rizos cuando ganó el Miss República Dominicana, ya unos rizos maltratados. O sea... Yo considero que ella no salió a hacer un media tour como debería, como la Miss República Dominicana que debería. Ella es bonita, no es una, no es una morena fea, es una morena bonita, pero yo entiendo que para ser una reina de belleza tiene que verse reina y producirse un poco mejor. Tú me permites emitir mi humilde consideración, ¿verdad? Porque no quiero que María Marilisa dijo que fue, porque no, ahora están con este bullying no, y estas no, cosas, no, que está... No. no, no, ese es tú, eso es tú, tú, tú, No, que me acaban después. Correcto, no. Pero déjame yo emitir mi humilde opinión y déjame decirte que lamento diferir un poquito de ti con respecto a esa niña. Eh, si bien es cierto que el, los concursos de belleza, y sobre todo en mi República Dominicana, en su esencia lo que buscan es belleza. Exacto. Pero parte de la evolución como ha ido evolucionando este tipo de concursos que ha ido mezclando la belleza también con, con el cerebro, porque eh, recuerda que ella nos va a representar a nosotros como país, como nación, así como las otras. Entonces si tú combinas la belleza con el nivel eh, de formación que ella tenga, hacen una sinergia eh, perfecta, podríamos decir. Lo que yo vi de esa niña es, en términos de el nivel que ella puede tener el nivel de formación Fue la mejor elección Vi otra entrevista posteriormente a esa Que ella hizo en un medio de, en un programa que participó Óyeme, y ahí fue que ella me confirmó Eso que yo le decía a Maribel La noche que lo estaba viendo Yo estaba con, con como tú dices, con las romanas y con, Incluso, dentro de las seis finalistas Salió la de Duarte sí ¿Tú ves? Y yo le digo a Maribel eh, A mí me gustaba, eh, Romana la, la, corona estaba entre ella, Punta Cana, Romana y Distrito Nacional. Bien, entonces para ya para no quitar robarte tiempo el tuyo, Marlisa, yo le decía a Maribel, cuando estaban la, las tres eh, finalistas, yo le decía, óyeme, por muchas razones va a salir Punta Cana. Porque incluso se ha dicho en medio, cuando dice que eh, yo oí un señor hablando como media hora de eso, él decía no es mi República Dominicana porque tú sabes que Punta Cana es otro país es dentro otro de nuestro país. país, ahora es mi Punta Cana, alguien atacando fuerte, parece que se ha dicho, se ha querido decir que no es mi República Dominicana, así como es de esa zona que es mi Punta Cana, además recuérdate dónde está Punta Cana y lo que ha estado pasando en los últimos meses Punta Cana y nuestro sí. turismo, yo digo, oye, son asuntos de estrategia, aparte que ya tiene la condición, el nivel para ser reina y es de punta cana, eso no va a nosotros trae nivel que intelectual, que eso, Víctor, no, que eso pero pacienda. al final del día, el Miss Universo elige a la mujer más bella. Es un concurso de belleza, no es un concurso de inteligencia. Pero ella es bella. Ella es bonita, Entonces, pero para, no es el prototipo no entrar, que se busca para, en el Miss Universo. Para no, para no encontrarnos, para no eh, eh, seguir... verdad. Marilisa, cuando esta niña o esta otra esté, ¿dónde se va a celebrar el Universo ahora? No, no, sé. Ahora? Ok, póngalo donde usted quiera, que se para representar nuestro país, que le pregunten en esa sesión de preguntas, nosotros debemos sentirnos orgullosos de la pregunta. Claro que Claro que ella sí, de. nos si sentimos orgullosos. Si enviamos una pipiota, vamos a recibir nos sentimos orgullosos porque inclusive. Eh, cuando ganamos aquí Miss Duarte, eh, tengo entendido que a nivel intelectual ella era la más inteligente de las misas que ha pasado por República Dominicana por encima de Amelia Vega. Y no ganamos, es una mujer muy bella Porque es que al final del día sí, pero Se no, busca belleza, pero no, no gana la más importante. Pero que no tenía que ganar Y Usted se ha demostrado un Entonces, un concurso, a mí lo que me molesta de Magali Es que ella espera Que esté cerca el Miss Universo Para seleccionar a nuestra reina Donde no hay tiempo ni para prepararla Ni físicamente Y también si no es muy amueblada del cerebro Tampoco da tiempo para amueblarla Cuando el Miss Venezuela Ejemplo, el Miss Universo es hoy, sacan a la reina el otro día ella es en Miss Venezuela ya, pero ellos la preparan durante todo un año, inclusive le enseñan idiomas y todo eso. No sé si esta joven esté preparada así. Ella es bonita, y es una mujer bonita, no una belleza que digamos, wow, qué bella, es una mujer bonita, es una morena muy bonita, con un pelo muy lindo y también tiene un cuerpo muy bonito, pero no es la típica belleza de Miss Universo. Amor no quita conocimiento, hay que apoyarla porque ya ganó, es muy preparada, es bonita, pero no va a ganar el Miss Universo, Víctor. Ahora, de que va a entrar en el top, va a entrar en el top, ¿por qué? Porque está dando de hablar desde ahora, por el mismo físico, pero no va a ganar. Y que, ojalá que gane, ojalá que gane y sea la, ella la que traiga la corona, la segunda corona en, en República Dominicana, pero se ha demostrado en el Miss Universo, no gana la más inteligente, gana la más bonita y la que le produzca más dinero a este concurso. Lo digo por Miss Colombia, que dio una respuesta que yo dije, no, ya se murió. ¿Y a quién coronaron? A Miss Colombia. Porque es Miss Universo, la mujer más bella del mundo, no la más bella e inteligente, la más bella. Ese es el problema del Miss Universo, que no es como belleza por un propósito como Miss Mundo. En Miss Mundo no gana la más bonita, sino la que mejor se desenvolva durante todo el concurso. Por otro lado, siento que ha sido una falta de respeto lo que han hecho con el señor Jochi Santos con Divertido con Joche. Ahora también, yo siento que, que nosotros, eh, como figuras, tenemos que entender cuando ya nuestro tiempo también pasó y cuando ya hay un ciclo que hay que cerrar. Divertido con Joche ha tenido demasiadas bajas eh, en, en menos de un mes. Ha sido movido, ha sido reducido, lo han sacado del aire. Inclusive el pasado domingo no salió el aire por problemas técnicos. Yo lo que nunca voy a entender cómo es que un programa pregrabado, que se graba los jueves, no puede acelerar el programa técnico, porque siempre los problemas técnicos se pueden dar, pero justamente en ese horario y con un programa pregrabado. Entonces, luego de, de que se hicieran muchos comentarios, de que se hablara sobre la salida o no salida de Divertido con Hochi de Telemicro, el mismo Hochi Santo lo confirmó haciendo público esto, con esta fotografía. Buenas tardes, mis queridos amigos, la prensa, patrocinadores y público en general. Por este medio, quiero informarles que a partir del hoy, domingo 20 de agosto, o sea, perdón, eh, eh, 20 de agosto de 2019, el programa divertido con Hochi no se transmitirá por Telemicro Canal 5. Como ustedes saben, entre el canal y nosotros diseñamos una estrategia que se venía concibiendo desde hace un tiempo, pero lamentablemente no funcionó como todos eh, consensuados. Quiero, quiero reiterar que nunca nos hemos sentido... Desconsiderados por la administración de Telemicro, todo lo contrario. Esto ha sido un proceso de mucho respeto y mucha altura. Gracias por todo su apoyo, por su muestra de cariño y solidaridad. Gracias al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, a Telemicro Canal 5 y toda su directiva. Nuestros compañeros y técnicos del canal por estos cinco años en planta televisora. ¡Wow! Cinco años, yo me lo encuentro con mucho. Bueno, ya el programa Divertido no está al aire, se está buscando canal, se rumora y se comenta que puede ser el canal 9. Eh, mucha gente ha criticado el horario que le bajaron a Hochi Santos, pero recordemos que Jochi Santos inició haciendo televisión tarde de la noche junto a Eduardo, eh, su compadre que ya hoy lamentablemente ha fallecido. Eh, no sé qué va a pasar. Yo lo que sí siento es que Divertido con Hochi, yo creo como que ya, ya cumplió su ciclo, lo que yo entiendo. Él puede tener un proyecto nueva vez, pero siento que ya divertido, como pasó con el gordo de la semana en, en aquel momento que Freddy entendió que cerró su ciclo, que terminó su ciclo, agarró, empezó con milagros y después terminó con un programa solo de noche. No, es lo que yo entiendo. Me refiero a Chevering Night también, como que no ha tenido el impacto. también. Exactamente, como que no ha tenido el impacto que se esperaba. Hay ciclos que se cierran y hay que, y hay que aceptarlo, es lo que yo entiendo. Entonces, esa estructura nueva que son tantos presentadores, yo veo mal, un domingo no sale Eduardo ni, Albert, ni Albert, Albert Mena, otro día sí salen, otro domingo porque la hora y media que le dieron no le daba para que todos esos talentos que tiene Jochi Santo tuvieran participación y eso yo me lo encuentro muy mal en eso esa es, parte. Eso es correcto, además esa respuesta de Jochi, ahí tiene su chingo. Y así. mira lo que le manda a decir el Pachá. No, es una burla. A Jochi Santo, Señores, hay mucha gente que que son insultos es una burla, pero que ustedes esperan del Pachá? Vamos a ver de un prontito, por favor. Bueno, el punto es que él dice que le va a regalar una hora de su programa a, a Jochi Santos. <risa> le va a ceder. Que le va a ceder. una hora de tres a cuatro. Ustedes saben que al final del día esto es para él buscar suyo. Por otro lado, felicitamos a la película Que León. Que será la primera película dominicana que se va a estrenar y va a estar presentándose en la plataforma Netflix. O sea, esto pone en el ojo al cine de la República Dominicana. Obviamente, no estoy hablando del cine de Robertico, al buen cine, de que ya las películas dominicanas se han tomado en cuenta para estar en esta plataforma Netflix que está revolucionando. Así que felicidades para la gente de Netflix, eh, digo, perdón, de qué León que ya va a estar esta película, la primera película dominicana. No, nunca pensé que fuera Que León, pensé que fueran, eran otra, que quizás fuera otra película con mejor corte y con mejor producción, en cierto punto, porque al final Que León, el atractivo es Clarisa Molina y Osuna, pero no es una historia que digamos, wow, qué historia como la tiene José María Cabral, el mismo Pinque Pintor, entre otros grandes productores de la República Dominicana. Por último, felicitar a los... Eh, encargados de SF Magazine Awards, el pasado jueves eh, fue una presentación que cada año se está mejorando mucho, eh, vimos a nuestras estrellas brillar, también estamos viendo el apoyo de artistas a nivel nacional que cada día se dan cita, tengo entendido que este año mejor hubo que parar a los artistas de fuera que quieran estar presentes porque ustedes saben que eso lleva una logística de manejo para poder recibir a esos artistas eh, reconocidos de nuestro país felicidades a Emilio Minicucci y el NPRC por los SF Magazine Award 2019. Víctor, gracias Marilisa gracias gracias como siempre por ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo eh, hubiésemos querido tener más tiempo con Marilisa porque por eso me faltaron yo, eh, noticias. Sí, sí, sí, claro, no y además esa interacción verdad que, que hace todavía más interesante, va a dar redundancia eh, tu segmento. Gracias por estar con nosotros, Marlisa. Gracias, nos vemos usted. el próximo viernes, si Dios nos lo permite. Vamos a una breve pausa porque ya está con nosotros Rafael Soriano, hijo, quien es el presidente de eh, la... Feria Mayorista. Feria Mayorista, sobre todo en esta, que es especial porque está cumpliendo sus 25 años de eh, fundación esta ExpoFeria vamos a la pausa regreso volvimos con Rafael Soriano hijo